Durante el máster se ofrecen diferentes menciones que permiten al alumno focalizar en mayor medida su formación. Por un lado, el alumno puede especializarse en el desarrollo de aplicaciones móviles seguras, pues la seguridad es uno de los aspectos más relevantes en muchas aplicaciones móviles de alto nivel. Por otro lado, existe la posibilidad de especializarse en modelos de negocio y distribución de aplicaciones, ya que en muchas ocasiones se tiene una idea para el desarrollo de una aplicación, pero se desconoce cómo sacar rentabilidad y beneficios de esa idea. Con estas dos especializaciones, el alumno puede enfocar su formación hacia el campo profesional que estima oportuno.